Alberto Castro, oriundo de Nagua, fue detenido por miembros de la Policía Nacional en el marco de redadas. De acuerdo con la entidad del orden, el motivo del apresamiento es el porte de drogas. Al ser cuestionado, el apresado negó la acusación. Acusado supuestamente de drogas. A mí no me allá nada. Ellos me rompieron la puerta en mi casa. De madrugada. Alberto Castro. En agua. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.